¿Los cuerpos incorruptos de la Iglesia Católica son reales? Se trata de una cuestión espinosa. Ya en el Renacimiento, los protestantes criticaron que se declararan cuerpos incorruptos a Tutiplén, al igual que las reliquias y santos. Por eso, la Iglesia Católica recurrió a médicos de formación universitaria para certificar la conservación del cadáver. Sin embargo, hubo intentos de engañarlos. A veces, el médico podía ceder a la presión, mientras otra se mantenía íntegro. Por otra parte, se ha demostrado que algunos cadáveres están momificados, sin intervención divina, mientras otros cuerpos incorruptos se han podrido por la humedad. Habitualmente, los cuerpos incorruptos están embalsamados o reciben un cuidado especial para conservarlos. En casos excepcionales, incluso se ha usado líquido de embalsamar o cera para cubrir imperfecciones.